Pues es algo muy, muy difícil, es algo muy difícil. Es como, como el problema que tienen los Venture Builders ¿no? cuando eh, bueno, tienen, han identificado un mercado, eh, tienen financiación, pero, pero ¿quién va a liderar eso? No? ¿Quién va a dedicar su vida, sus su, su días, su noche, su fin de semana a pensar todo el día en un problema, ¿no? Eh, pues, pues es, es igual de difícil que encontrar un, un primer ejecutivo. Eh, pues yo, yo contraté un headhunter uh -huh. y, y vi a, vi a varias gente, eh, y, y me, entre, entre las personas que vi, vi a Juan, eh, que la no tenía absolutamente nada que ver con los otros candidatos, yo pensaba que digo, ¿dónde está la cámara oculta? <risa> <risa> y dios dijeron, ha este tío. Eh, y la verdad es que nos entendimos, nos entendimos muy, muy bien, eh, tanto, bueno, yo creo que fue, fue mutuo y yo creo que lo encontré en un momento adecuado, que él volvía de Estados Unidos y, y tal, y estaba buscando un reto difícil. Yo tío que le van los retos difíciles, desde luego aquí tiene, tiene uno, pero donde tuviera mercado, un poco lo mismo que buscamos nosotros ahora, ¿no? Él ahora también está invirtiendo con con que es ¿eh? parte del, del equipo que está invirtiendo también su dinero y también eligiendo los proyectos. Entonces, él vio que había un mercado clarísimo, un mercado con un pain enorme, muy, muy fragmentado, y que había una oportunidad de consolidación muy, muy grande. Y más o menos nos entendimos del lío, con lo cual, pues, pues, decidió hacer el salto. Yo le dejé muchísimo espacio. De hecho, le pedí que, que hiciera cambios uh -huh. eh, rápido, porque, de hecho, era la razón por la que lo, lo iba a buscar, ¿no? entre otras cosas, porque quería cambiar totalmente la, la forma de, de, de operar kamalún que en aquel momento estaba, bastante estancado y habíamos dejado de crecer y por lo que decía al principio, ¿no? que yo no, no contemplo la posibilidad de, de, de fallar ya lo había probado todo, había creado una estructura que me había hecho dependiente de ella misma y necesitaba cambiarlo todo y, y empecé por cambiarme a mí mismo eh, y, y fue la razón por la que fui a buscar un, un CEO en aquel momento. Y la verdad es que Juan lo hizo, entró, entró, mmm, vio la, la situación de la organización, hizo muchos, muchos cambios muy rápido y le dio la vuelta pero de la vuelta al la cama siguió pasó a seguir creciendo, como había hecho inicialmente. Sí, uh -huh. Qué bueno. Y, y tú, durante ese momento, o sea, hombre, por un lado verías cambios que van a mejor, pero no sentías, o sea, ¿cómo te sentías tú? Porque debe ser muy duro esa parte, ¿no? O sé sea, a mí me cuesta, me cuesta visualizarlo. Es muy duro y además no van a mejor de, en, en seguida. Claro. Eh, no pasa que cambias toda una compañía y de golpe va mejor al instante. ¿no? Claro. Con lo cual, al contrario, lo que recibía era el feedback de todo el mundo quejándose. <risa> todo el mundo de este tío, ¿qué tal? No? Eh, pero, pero, pero yo en eso soy muy, soy muy contundente. ¿no? O sea, yo, hemos tomado una decisión. Eh, yo confío, confío 100% en esta persona. Todo lo que me, todo lo que está haciendo evidentemente me lo explicaba y yo racionalmente lo entendía, si no lo entendiera pues, pues tendríamos un problema, pero lo entendía y había decidido apostar en, eh, en él y sabía que esto no era una cosa de un día para otro, ¿no? que, claro. que llevaría un tiempo y efectivamente una vez cambiado, hechos muchos cambios, eh, pues la compañía empezó a crecer. Oye, pues, no, un aprendizaje aquí que a veces lo que hace falta es un, un cambio tan trascendente como eso, como cambiar al fundador, que, joder, es, es, es durillo, pero, pero, bueno, también a ti te ha permitido, entiendo, coger otros proyectos con más fuerza o, o, o no sentiste esa, esa fuerza renovada al poder meter foco en otro lado. Sí, yo pasé un tiempo, pues, un poco gestionando el grupo, que, que es como decir, haciendo todo y nada, <risa> que, y es algo que no me, no, a mí realmente no me satisface mucho, por eso, al final, eh, bueno, estuve en varios, en varios proyectos, ¿no? pues eh, varias salidas de, de alguna compañía y, y organizamos bastante, bastante la casa en aquel momento, pero ya eh, mi siguiente etapa fue saltar a, en un rol ejecutivo en Factorial, en este caso en, en la parte de marketing y ventas, que no había sido mi especialidad, yo venía más de ingeniería, de producto, sí. eh, y lo veía como un reto muy, muy interesante y, y es lo que estoy haciendo ahora, ¿no? Al final a mí, yo he hecho en algún momento de mi vida, he hecho el clic de, de pensar muy como, como, como ingeniero en el producto, en el, enamorarme de mi propio producto, ¿no? es, es lo que hacemos los ingenieros muchas veces, a, a, a olvidarme del producto y pensar en el cliente, cliente, cliente, ¿cuál es el problema que tiene? Y, y voy a, voy a, voy a solucionar el, el problema, pues, con, con mi producto, con un trozo de mi producto y otros productos del mercado o con lo que sea, pero voy a solucionar el problema del cliente. Ese, yo creo, es el, el clic que en algún momento ha dado he hecho, ¿no?